Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Jose Ultime Y estamos aquí con un nuevo video de reacción para el canal Y bueno, esta vez Tanto tiempo que no reaccioné a este canal Y bueno, vamos a reaccionar A un video Una parodia de Dragon Ball Super, super hero de Pei Obviamente de este canal Como pueden ver acá, bueno, va eh, a tener restricción, más no importa eh, Vamos a reaccionar a este, la parodia de Dragon Ball Que hice Dragon Ball Super Lex Que significa significa Fugaz, no sé, super fugaz o caliente no sé Que ya sabemos por la miniatura a que se está refiriendo Así que vamos a reaccionar a... Y bueno, como ustedes también por eso Así que vamos a ver... hay es que estar destapado, ya es muy corta nomás Así que vamos a reaccionar más que más y... A ver qué, con qué nos encontramos acá y contiene y a ver... Y siempre... Esto contiene mucho spoiler de la nueva película de Dragon Ball Si sí tiene spoiler Puto internet <ríe> Y si tú no enteramos de eso <ríe> <¿Qué> es <lo? ríe> Gama 1 y 2 <ríe> La cara de... Va <ríe> mierda Inyectame este héroe, ¿sabes? ¿A Ok ya Ok, <risa> okay. okay. <Piccolo> mamado <risa> La axa. La mierda Pero la sorpresa real de la película Es el nuevo antagonista Un personaje completamente original es él. Pero de color rojo. Tanto que sur. No se dejen de engañar. Gente, es el mismo tonto cel con un color distinto. Tiene los horrendos estereotipos de antes. Pero el color es nuevo. Muy gopsila A ah, mierda y vamos de nuevo. Ahí voy. <risa> ¿Qué, qué? La A se lo hizo primero. Un cojan verso confirmado. <risa> si los mebe y las padollas Eso es realidad. ¿What? Explain. Explícan. Uh. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ya está. Buena película listo. El plot tuyo en segundo tiene un trasero grande. Ah- ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! culo más grande Hace un clásico instantáneo, ah ok. Ok gente, creo que esto ha sido <risa> la, la reacción de hoy. No fue muy corta, ¿no? pero estuvo muy <risa> estuvo muy todo gracioso, estuvo, eh, sí, como siempre, no muy no más <risa> este video y bueno. Obviamente sí hay unas cosas que que pasan porque sí, en la película, bueno, estoy, eh, no la vi en japonés, ¿eh? ya no. Usted no salió en latino, solo salió en agosto, ¿eh? como es. Y ok, creo que no tengo nada más que decir, sí, obviamente sí se llamó la atención esto <ríe> La cae, <ríe> ok, ya no, voy pues me a me la restricción de hacer, bueno, creo que hasta ahí nomás Ok, gente, creo que estoy medio con sueño, <ríe> así me acabo de despertar y... Ok, tengo muchas cosas eh, que hacer, bueno, ya está Ok, ya se esta la así la así corta nomás <ríe> A este vídeo bueno si te gustó puedes darle a me gusta puedes compartir el video, puedes suscribirte al canal para más video de como este y bueno si nada más que decir a agregar soy yo soy ultimate y nos vemos en la próxima video oración nos vemos bye chao adiós bye bye bye bye bye bye bye Lino trama nos vemos bye chao adiós bye bye bye, bye.